Hoy toca hacer galletas con mamá. Hoy será un nuevo experimento porque las haremos de frutos rojos. Alex, yo necesito mis galletas Eso pasa cuando uno es mamá también Uno quiere ayuda y otro quiere galletas ¿Cómo le hacemos? A ver, somos mamás mágicas Ay, es la primera vez que le vamos a poner saborizante de sabor fresa Al final la masa terminó de color rojo, como un tamal herido. No puede ser. Haciendo todo, papá, todo, todo, no mi amor, todo, todo, completamente, así todo, papá, volteala, volteala. Y salen nuestras primeras charolas de galletas listas para hornearse. Pues ya salieron del horno, salieron un poco raras, marcianitas. Sí, sí, sí, sí. Rojitas, nada más falta la prueba del sabor. Yo espero que estén bien. Ya quité unas para el plato y la degustación a ver qué tal. Max, te toca probar las galletitas marcianas que pidió Alexander con frutos rojos rápido a ver qué tal saben. Sí, quedaron bien. Pasé sí. la prueba. ¿Sí? ¿Con ese experimento? Uh -huh. ¿Qué saben? Saben bien los, los, los frutos rojos, el sabor a la mesa, muy bien Ay mi amor, gracias Yo creo que... Como soy su mamá, pero quedaron chidas, vean vean, vean, vean, vean ¿Sí o no? Alex, ahí está tu deseo cumplido Con frutos rojos, ya, te las estás comiendo pues esto fue con Vero Guax. experimentando con galletas de frutos rojos, consintiendo a los niños en casa. Hasta la próxima. Max, bye bye. Ay, qué horror, Max, qué guacala! Vas a salir en el video. Bye.